No, no, no. no! <tose> paranoic, oh, estoy paranoic. Pero tens que el temps, mai paranoia, auries de visitar més al teu paranoia i diràs que esteus deures a paranoia tinc aquesta mena d'obsessió, que por a al amor no sé per què, no se sé compro la notu, seguin al meu compàs, amte, em compassió per la passió que poso, o oh no, quantes hores perdudo van al putu urdinado, a escrivinar a mateixa que està cansó, parta presas, estava el al ah, putu avió, no puc evitar-ho quan hi pujo, em poso tinc por de que caiem, i un pos un nerviós, poda que callem i és que tantas letras, bases, ideas, frases y rimas, verdad tantos proyectas, análdis tuya, análdis me usar de para shoting poda, no subir la meta para la que estoy para destinar, pero ni yo creo crecan al destino la brita, pero paz que creura, anun deu, crecan al meu, poder de convicción, de que soy molt molmillo que la resta decisa, si. pasan ti inmortal. Pero sé que el que digo es irracional y que si la vi o cao, per para que deu. empreguidalla dins de inz y bulana, em por ti a tierra, tornaré a ser a teu. gritaré que follin deu. Que no me cree que talent que te indiz veo. Procesas si allá da al cuida la meva Había ella te apreciaba y encara ella llama a Vaya, hará los hombres y a que el temps no para. Te yo stick the van, la puta pantalla, y no le fac castig y que te si está, y torna a morir al meudavan, las tigmatan. Mastigmatar, mastigmatar, atemps no para y se está escapar Se está escapar y yo perdo mi temps y en el que ya fé, que fé, y pasan tu pe, tin tantas cosas al cap que la veritat al final acabo sin hacer nada, cap joder, si me di box, si me jam em crece las entradas Pero no puedo ni prometra vendrá de entradas, si se trata rap la vida, de prometra teu entradas, para que el birras y sinbirra a conta al teu bar y crecerá el conta de visitas a YouTube mientras están al sol pon, yo simplemente Vaig a l'interruptor i encenc la llum La batería del portátil ja treu fum Parlant para el chat Sóc simpatic, sí, et em vull follar I després veure que no ets per mi Tirar-me con descomfugui Com si fossi número, si hagues frenat Hauria truva la felicitat Pero dupto sí que masturbo I me sol, desde aquella matraca al cor Porto un dol i ara treco cor yo A hora els dono consol vull ser bon tio, ja ja pots sentir els meus odols em diries que no vagues alcohol Encara recordo que nit vagut el vaig veure a marxa amb la moto La trucada diu que s'ha trencat un braç Dos dies després la trucada diu que l'han d'enterrar Dos cops tenatori, en un sol mes, clichés, potser Però no som res i la meva ex no es que em un donés el millor suport I si trobo la mort abans de poder donar al meu amor A que ho mereixi les meves cançons Simplement es perden entre els milions de temes a la xarxa O diuen, oh Xavi mata, et diu, ho patava Que descansin pau, era una màquina Cocodrils davant clats, tira llàgrimes I que en seguida passen pàgina Web, no bulla la vuestra compasión informática Quiero el respeto en forma de aplaudiment Ahora es momento de karma. Oh, ia, ia.